Reciban un cordial saludo. En esta semana abordaremos el tema de consumo sostenible. Empecemos. A lo largo de las unidades anteriores hemos podido analizar los efectos y hábitos y estilos de consumo insostenibles. Como usted conoce, dentro de nuestras ciudades se encuentran bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Vivimos en una sociedad cuyo modelo económico es lineal. Por lo tanto, todo lo que consumimos termina como un desecho o un desperdicio que impacta directamente sobre el medio ambiente. De acuerdo con este modelo, para satisfacer nuestro ritmo de consumo, la humanidad necesitaría 1.7 planetas similares a la Tierra para poder satisfacer todo lo que estamos consumiendo hoy en día. Hablar de consumo sostenible... Significa ser responsables del uso eficiente de los recursos y productos que tenemos a nuestra disposición y evitar que estos se deterioren fácilmente. La Organización de las Naciones Unidas, dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluye el ODS número 12, que habla de la producción y consumo responsable, con la finalidad de reducir la huella ecológica de los procesos productivos y alcanzar un crecimiento económico y el desarrollo sostenible. El cambio de hábitos es fundamental para alcanzar el consumo sostenible. Esto significa elegir productos y servicios, además de por su precio o por su calidad, porque dentro de sus procesos de fabricación, los procesos son respetuosos con el medio ambiente y las empresas que los elaboran cumplen con las regulaciones tanto ambientales como laborales. Se espera que para el año 2050 la población se haya incrementado en un 50%. Este crecimiento ejercería una sobrepresión en nuestros recursos naturales, por lo que hoy, más que nunca, es necesario fortalecer este consumo sostenible del que hemos venido hablando. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, una persona requiere en promedio 2,3 hectáreas para producir lo que consume cada año y para depositar los residuos que genera. Además, cada año necesitamos una hectárea más que el año anterior. En este contexto les comento además que existen diferentes iniciativas que buscan reducir al máximo la producción de desechos y fortalecer el consumo responsable. Una de ellas es, por ejemplo, la iniciativa Zero Waste, que busca reducir nuestros desechos, producir lo menos posible durante un año incluso, y es promovida por la activista Villa Johnson. Por otro lado está el fortalecimiento de políticas públicas en torno al tema de economía circular, que potencia el aprovechamiento de residuos y el uso eficiente de recursos. Promover además el consumo de productos locales y frescos, reduciendo el uso de envoltorios y de emisiones por transporte. Recordemos que mediante el consumo sostenible se logra reducir la producción de residuos que afecta al medio ambiente y reducimos también el desperdicio de recursos naturales mediante la adopción de buenas prácticas. Sobre estas prácticas trataremos la siguiente semana donde abordaremos nuestra última semana de aprendizaje. Hasta pronto.